Hola, en este video tutorial explicaremos en base a diferentes ejemplos las posibilidades que brinda el cuestionario como herramienta de evaluación. Para empezar, les pedimos que ingresen al campus en tutoriales docentes y busquen el video cómo editar un cuestionario en la sección de herramientas disponibles. Más allá de la herramienta, lo más importante es saber qué quiero evaluar y de qué forma. Por lo que aconsejamos, antes de armar las preguntas, ponerse en el lugar del estudiante y pensar qué recursos va a necesitar, con cuál dispositivo conviene que lleve adelante el cuestionario y cuántas preguntas tendrá. Podemos también analizar si haremos un solo cuestionario o varios. Luego estimar el tiempo y cantidad de intentos que tendrá. Aconsejamos también ingresar con rol estudiante y testear que todo funcione correctamente en el tiempo que se determine. Por último, pensar en la devolución. ¿La dará la plataforma? ¿La haremos nosotros mediante un correo? ¿Qué tipos de calificación tendrá? ¿Será numérica mediante una escala? Con respecto a las escalas, observen también el video tutorial que encuentran en el campus en la sección Herramientas de calificación y registro Añadir escalas Una vez que observen los dos videos, los espero en el siguiente tutorial en el cual comenzaremos con la portada del cuestionario.